Sí, está Elena Alonso con nosotros y vamos a hablar justamente de las distintas alternativas para no pecar de ignorante, digo, en la, en la sana, en la sana um, expresión sí, ¿eh? sí. de que uno por allí ignora ciertas cosas que pueden ser muy beneficiosas. Elena, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bienvenida, acá te damos Gracias. la bienvenida con, con Pablo. <ríe> eh, porque sinceramente la otra vez cuando hicimos hincapié y empezamos a introducir el tema de las distintas alternativas para poder invertir o para poder ahorrar y demás, eh... Bueno, quedó ahí como este, esta segunda parte uh -huh. para que todos los que estén en casa escuchen bien las distintas alternativas que hay uh -huh. u opciones. Porque viste que la típica, como decíamos la otra vez que sí. viniste, es acá en este país no se puede hacer nada. Sí, claro. ¿viste? Entonces, claro, estamos caminando y olvídate. <risa> no, vamos directo al precipicio si pensamos <risa> de esa manera. Cuando sí hay opciones. Sí, a ver, lo más tradicional es lo que venimos arrastrando también de, de costumbres que venimos heredando es guardar dólares bajo el colchón y comprar ladrillos, ¿no? Esas son las dos sí. cuestiones que sabemos y nos sentimos seguros a la hora de hacer una inversión. El ahorro es en moneda dura como dólar. Sí. ¿Qué pasa con un contexto inflacionario en Estados Unidos, casi una inflación de dos dígitos, ¿no? Esto hace que si ahorramos en dólares también perdamos dinero. Más allá de que obviamente vamos a perder mucho menos que si ahorramos en pesos por la inflación que hay. Sí. Pero hay alternativas de acuerdo a los plazos que yo tengo para para tener esos ahorros que son más ventajosas que guardar los dólares. Entonces es por donde vamos a tratar de ir, de guiar de la persona que no tiene idea y que tiene unos ahorros, cómo hacer para optimizarlos y también qué opciones hay de acuerdo a cómo están las tasas, cómo está el dólar y las perspectivas hacia el futuro. Claro, porque también ese está el tema. Vos compras, por ejemplo, compras dólares no, para sí. ahorrar, pero ahí están. Están quietos. Entonces vos decís, ¿cómo podría ser trabajar y que eso también aumente aún más mi rentabilidad? En esto es lo que vos también nos decías la vez anterior de pensar en ese futuro. Uh -huh. ¿Viste? Cuando uno no sabe, el día de mañana, cuando somos eh, mayores, adultos mayores y demás, poder ir pensando desde ahora y tener eh, como esa platita destinada a, es, a esos días o esos años ya de retiro. Claro. Digo, hay otras alternativas. No es que todo el panorama es negativo, más allá de las adversidades que conocemos todos, pero hay alternativas. Claro, a ver, tenemos que pensar que no toda la vida vamos a poder trabajar, a lo, o sea, que, que lo hagamos por gusto, pero sí. no por necesidad, Claro, porque sabiendo que las jubilaciones digamos, eh, no abarcan todas las necesidades que tenemos eh, o las que quisiéramos, entonces decir, bueno, ¿cómo hago para ahorrar de acá hasta que quiera jubilarme, hasta que me tenga que jubilar? para que esa plata trabaje y me genere un ingreso extra, ¿no? No solamente es decir, bueno, esa plata la guardo porque no la voy a gastar nunca, sino es que es un consumo que lo voy a posponer para el futuro. ¡Qué bueno eso! ¿Mm? En vez de trabajar para la plata, que la plata de trabaje para mí, mí que, claro. es, ¿viste, que es lo que vos, uno le panacea, lo que uno quiere. Sí. Sí. ¡Se puede! O sea, si uno conoce... Pero si hay gente que está necesitando ese dinero y uno puede tener una rentabilidad por ese capital que tiene inmovilizado, ¿por qué no tenerlo? problema claro. Es lo que cuesta, encontrarlo y después hacerlo. ¿E ¿Es claro. el miedo? Somos, somos como... Mmm, se me una, una persona que me decía no voy a ocupar esa palabra porque no, no es linda pero digo el sentido de que somos por ahí pesimistas por costumbre o por viste que, que tenemos como esa cosa negativa de decir ay no por si esto también lo pierdo mm. o y, que nos cuesta claro, creer que de grandes. que haya otras alternativas lo, lo que, que pasa es que, ganar claro han habido situaciones como el corralito sí. que nos especificaron los dólares donde el miedo es fundado no es infundado es verdad entonces sí. a la hora de, de sentar yo de sentarme con, con un cliente con un inversor que me dice bueno la, la parte más fácil es Comprar dólares y guardármelo. Sí. Nunca me ha ido mal. Y bueno, un poco real tiene, pero bueno, el que compró inmuebles y hoy quiere salirse. O sea, lo que hay que tener en un, en un contexto de mucha volatilidad y en un país donde hay mucha incertidumbre, ¿no? De que nos cambian por ahí las reglas del juego. No por un tema político puntual, sino porque, porque hay tanta emisión monetaria, tanta inflación que cambian mucho las reglas del juego. Entonces hay que tener flexibilidad a la hora de tomar una decisión. ¿Y a qué me refiero con flexibilidad? De que tenga liquidez. O sea, claro. decir, bueno, sube mucho el dólar, tengo, la, tengo plata invertida en un plazo fijo, voy, pero tengo que esperar 20 días para retirarlo. Claro. Entonces hay opciones, decir, bueno, si te gusta el plazo fijo y te encanta y no vas a hacer otra cosa, bueno, por lo menos agarra, tenés 100 mil pesos, pones 25 mil esta semana, 25 mil la otra, entonces vas... Todas las semanas teniendo un vencimiento y plata disponible. Ah, no sabía eso. ¿Me entendés? Entonces haces cuatro plazos fijos en un mes si sí. no haces uno. Con un donde, total de peso claro. mil pesos. Entonces, suponete que aumenta la tasa del sí. plazo fijo, como ha estado aumentando durante todo el 2022. Cuando vos seteás, digamos, fijás un, el plazo fijo, por ejemplo, el primero de febrero, la tasa está en 75. Uh -huh. Si en el medio del mes aumenta 80, vos ya fijaste 75. Ya está. Ah, así si que... bajó también fija hasta 75, pero con este contexto de que hay un aumento de la tasa de interés, porque quieren que haya una tasa real positiva, esto es, que la tasa de interés supere a la inflación. Claro. Hoy está un poquito por debajo... Pero esa es un poco la expectativa y, la, y, y una de las cuestiones que exige el Fondo Monetario Internacional. Entonces, bajo ese contexto, tengo que pensar de que durante el mes yo pueda captar esa suba en algún momento. Mire, Bien. Uh -huh. A ver, los que nos dedicamos a la parte financiera no somos pro plazo fijo. Pero la verdad es que por ahí, para algún perfil conservador, es donde yo me sienta tranquilo. Y es donde yo hago foco acá de decir, uno tiene que hacer cosas en donde nos sintamos tranquilos. Una, una inversión no nos puede sumar una preocupación más a las que ya tenemos en el día a día. Claro. Porque si no, no sirve. Tengo que hacer cosas que yo me generen tranquilidad. Y más allá de que esto es decir de, de la ignorancia que uno tiene, tiene miedo, bueno, empezar de a poco. De a poquito. Y después animarse a hacer otras cosas, pero empezar, bueno, a esto y decir, bueno, la verdad voy a empezar a, a, a, a... Esto es lo que se llaman inversiones promediar precios, igual que el dólar. Es Decir, bueno, ¿qué pasó si saliste a comprar dólar abruptamente cuando subió a 2,90? Entre, claro. A 3,90. Sí. Bueno, perdiste... Un montón. En cambio, si hoy hubieras dicho, bueno, de estos 100 mil pesos voy a ir comprando dólares, pero voy a ir haciéndolo todas las semanas, promedias tú un precio y no quedaste ni en el más de arriba ni en el más abajo. Claro, eso. Entonces, vas usando un poquito esa estrategia, que es muy básica, pero sirve para la persona que no sabe y que quiere empezar a invertir. Bien. ¿Cómo arranca este 2023? Por ejemplo, por las variables o uh -huh. todas estas alternativas sí. que hay. Hemos preparado una placa. ¿Querés que vayamos Dale, directamente a perfecto. verla para ir explicando? Pero listo, nos vamos uh -huh. a ver si la podemos poner esta, justamente uh -huh. Estas alternativas de inversión. Bien. A ver, qué, qué, ¿qué es esto, Elena? ¿Qué es esto? Para, sí. que, para el, el que lo está mirando y dice, bueno, ¿esto qué es? Bueno, el dólar oficial, ¿cuánto aumentó en enero? ¿no? Esto hicimos, ¿cuánto es lo que ha aumentado cada una de las alternativas de inversión? Sí. Dólar oficial nadie puede salir a comprar, pero como una man manera de, de medirlo. De o sea, referencia, no claro. Es El dólar ahorro, ¿se sí. puede comprar los 200 dólares? Sí. El plazo fijo tradicional aumentó 6.3. Fíjense que la inflación es del 6%, no está el dato oficial del INDEC, pero es más o menos lo que se espera que vaya a salir, ¿bien? Uh -huh. Entonces digo, bueno, si invertí en un plazo fijo, bueno, le gané a la inflación, ¿bien? Bien. Sí, pero fíjense un, lo que dice FSI balanceado, que está dos, dos lugares más arriba de la inflación, que dice sí. 10.8, es un fondo común de inversión balanceado. ¿Esto qué es? Que está invertido, ¿qué es un fondo común de inversiones? una bolsa de plata. Vos, yo y todas las personas que estamos acá en el estudio ponemos 10 mil pesos cada uno en esa bolsa sí. y elegimos a unos expertos que saben qué hacer con esa plata y eligen, por ejemplo, activos de renta fija, o sea, que, van, que sabemos cuánto van a pagar de amortización, de intereses durante el periodo que estén, sí. y también activos de renta variable que son como las acciones, que yo no puedo prever cuánto voy a ganar, sino que dependo netamente del precio. Por eso se habla a veces y dice... Se vincula la bolsa con la timba, porque es ah, no sé cuánto voy a ganar, claro, claro pero incierto, no es todo así. Más claro. incierto. Claro, es incierto. Entonces, es un, un fondo que mezcla renta fija, renta variable y también activos en pesos y en dólares. Pero que vos, por ejemplo, puedes decir, en esto que vos decías, diversificar o, o separar, podés poner... No hace falta grandes voy Podés entrar de con dinero. mil pesos en un fondo ¿Viste? De claro. No hace falta poner un montón de dinero. Que a veces también es esa fantasía o esa película que vos pensás, ¿viste? si no, para entrar ahí a tener no sé cuánto, a partir claro. de cuánto tendría claro. que tener para poder ingresar. Claro, y de repente decís, bueno, yo voy a comprar, voy a hacer una parte de plazo fijo, sí. si tenía 100 mil pesos, por ejemplo, bueno, voy a decir, hago 50 mil en plazo fijo y compro mil eh, pesos en Dólar MEP, que es un dólar que es oficial, que lo compras a través de una cuenta comitente. ¿no? Si no tenés todos los requisitos que... En... Claro, si no tenés subsidios, si, accede, que no, si no accediste durante los últimos 90 días al dólar oficial, al dólar ahorro. Eh, si no tenés, a, bueno, el, el ATP, un montón de sí, cosas que quedaron. Sí, porque, sí, sí. Hay una declaración jurada para que vean cuáles son las restricciones. Y otra parte voy empezando a invertir en estos fondos. ¿Qué, ¿Qué es lo bueno que tienen que vos eh, pedís la plata y en 48 horas vuelve a tu cuenta? No te quedas atado a un plazo ni de 30 ni de nada. O sea, ah, eso es mucho mejor porque claro, claro, es el puedes o sea, claro, tener en dos días. Pero el plazo de inversión estipulado es un poquito más largo. ¿Bien? Sí. O sea, ahí no po o sea, podés. ¿Qué pasa con los fondos con una inversión? Podés perder dinero. Esto es bueno decirlo. Porque si bien yo les muestro este 10%, sí. puede ser que eh, mañana saquen una normativa donde afectan a los bonos en los que está invertido y baje ese día el valor de la cuota aparte ah. del fondo. Entonces, si yo me asusto y salgo a rescatar esa plata, sí. puedo perder. Entonces, acá es importante decir, bueno, esta plata como mínimo la voy a dejar este plazo. ¿Bien? Aunque sé que si la necesito la voy a poder rescatar antes. Bien. Pero tener esos plazos. plazos fijos sé que lo, res lo rescato en el día del vencimiento y si voy promediando los vencimientos está bueno... Porque me, me va generando una flexibilidad en la semana? Y si pasó esto del dólar, que hubo mucha demanda, ¿no? Hablamos de que en enero hubo un sobrecalentamiento de la demanda por el tema de turismo, ¿no? Y también empezó a haber este famoso rulo, ¿no? De compro dólar al MEP y lo venden al Blue. Sí. Esto hay que tener cuidado porque toda la plata que uno ingresa a la cuenta comitente o a la cuenta bancaria tienen que ser fondos demostrables, Claro. ¿bien? Entonces este famoso, ¿se acuerdan? El puré, el rulo, bueno, sí. es... Compraban al MEP ahora y salían a vender al Blue por ese spread, esa diferencia entre un cambio y otro. Eh, pero esto hay que tener en cuenta, digamos, de, de, de los cuidados que hay que hacer y, digamos, uno no lo, no lo fomenta esto porque la verdad es que es un peligro, digamos, usar fondos que no son declarados para eh, invertir. ¿no? Bien. Eso hay que tener. Oye, ¿te pasa que es un tema claro. que no, de no parar, no, ese, no, no alcanza el tiempo que claro, Vas a tener que volver, Elena, vas a tener que volver, pero no queríamos ir... ¿Hay algún dato importante para hablar de esto que estábamos viendo recién en las placas? Bueno, lo Sor sí. sí, lo importante acá es diversificar. No poner todos los huevos en la misma canasta. Bien, perfecto. O sea, hacer un poco de plazo fijo, hacer algo dolarizado y empezar a invertir en los fondos comunes, que es un primer paso súper amigable, ah. porque no tengo que yo salir a comprar o vender si hay un movimiento en el mercado, sino lo hacen los especialistas que administran ese fondo. Perfecto. Y yo soy uno más de todos los inversores que soy que son parte de ese Me patrimonio. Encanta. Bueno, que nos encantaría explicar con lujo de detalle, pero los tiempos no nos acompañan, así que bueno, <risa> después última le, le escriben a, a Elena. Pero el silo de la cuenta comitente, sí. así se llama. Cuenta comitente, sí. que es horrible el nombre, es una cuenta de inversiones. Claro, ¿no? <risa> Como de que... uno dice comitente y ya no, se, no se, se imagina otra cosa. Es una cuenta de inversiones, una cuenta custodia, pueden decir. ¿Qué sirve esto? Para operar en la bolsa, Bien, uh -huh. todos los activos para comprar y vender, bonos, acciones, fondos comunes de inversión, dólares. ¿Por qué yo les, les sugiero que hagan una cuenta comitente, Aparte de la del banco, si bien sí. hay muchas de las cuestiones que pueden hacer en el banco, porque primero tienen un asesor que se especializa en estos temas y que los va acompañando en ese camino. Segundo, no están todas las operaciones en el banco, porque obviamente el banco eh, prefiere que tengas la plata a la vista, porque el negocio es que, digamos, con esa plata también prestan y por el encaje que Ellos, tienen. claro, trabajan. Eh, y además la pueden usar para las empresas pymes, Yo, digamos, tenemos muchos clientes corporativos que usan la cuenta para financiarse. Ah. Entonces, lo que vos decías de recién es, yo, alguien necesita la plata y yo soy el que invierte. Bueno, una empresa, por ejemplo, PYME, puede emitir una obligación negociable, ¿bien? Que es un título de deuda, o sea, se endeuda con el mercado, los inversores lo compran, entonces vos como inversor no estás dándole plata a una entidad financiera que está cobrando una tasa abismal a alguien, un préstamo personal, sino le estás dando la plata a una empresa que genera empleo y producción. Entonces eso es lo lindo del mercado de capitales, que a mí me apasiona, me encanta, y es lo que uno trata de, de generar, ¿no? La demanda y la oferta en este tipo de productos. Me encanta. Bueno, la, y es sin costo de mantenimiento. Sí, no tiene costo de mantenimiento, de apertura, nada. Se abre en 24 horas y podés empezar a operar. Es verdad. Yo, yo lo hice. Sí. Bueno, <risa> yo lo hice. Va, después les cuento, ¿Ah? les voy contando <risa> la experiencia. Pero bueno, bueno me, obviamente me asesoro con, con Elena y, y está bueno esto de asesorarnos, mm. porque es verdad, estamos hablando de plata, estamos hablando de cosas que cuestan hoy y demás... Entonces lo mejor siempre es estar asesorados, ¿no? Que, uh -huh. que te vayan guiando en el proceso, sí. no, no es mucho lo que requiere y esto está bueno, porque siempre el, el argentino, yo insisto, que tenemos como la mentalidad del pesimismo, ¿viste? Sí. De que todo viene la catástrofe, de que se viene el huracán y que voy a perder todo. Y a veces teniendo conocimiento, averiguando, conociendo, asesorándose, bueno, puede ser sí. una diferencia. Sí, no. a ver, el, el, está bueno tener en cuenta siempre el peor escenario en las finanzas para evitar grandes problemas. Sí. Pero... Si bien pasa esto, también tenés la gente que agarra una plataforma que no conoce y compra cripto, digamos. O sea, entonces, bueno usar una plataforma, los agentes, todos estamos registrados en CNB. O sea, ustedes entran en la página de Comisión Nacional de Valores y estamos ahí. Entonces, está bueno ver que el asesor esté, sea idóneo. Yo tuve que rendir un examen ante Comisión Nacional de Valores para poder hablar de esto públicamente. Eso, eso. No claro. cualquiera puede asesorar, porque tenés que tener un conocimiento y tenés mucha responsabilidad, ¿Qué te porque la, las personas confían en lo que vos le estás. Eh, diciendo que hagan, pero siempre las, o sea siempre hay que tener en cuenta el perfil que yo tengo, si invierto solo, como hoy se abre la cuenta y el cliente puede operar solo, bueno, a veces pierden plata porque no saben el riesgo que están dispuestos a asumir. Ah, Entonces, muy bien, para, para ante... que conocer primero el perfil claro. de inversor que uno tiene. Y eso sí, sí. cuando abro la cuenta lo conozco a través de tres preguntas. De preguntas que te hacen, Sí bueno. es verdad, las respondí. <risa> Y que está dispuesto Y así como medio claro. medianito nada más. Me salió, me salió, moderado, me, moderado. Moderado. Ese, moderado. moderado. Sí, sí. Y me, tu perfil moderado. Así que bueno, después, después les cuento. Bueno, bueno eh, Elena, muchísimas. espérate, antes de despedirnos no la despido todavía. Vamos a la encuesta, lo, lo compartimos entre todos, ¿les parece? Eh, salimos a la calle a preguntarle a los mendocinos si han podido ahorrar y de uh -huh. qué manera ah. también, si tienen alguna alternativa de ahorro, y esto nos se decía. Imposible ahorrar. En este tiempo todo está muy difícil, las cosas cada vez mucho más caras. No, imposible. Ahorró en enero, no, poco y nada. Y cuando ahorró, ¿de qué manera lo hizo? Eh, bueno, trato de comprar a veces dólares o simplemente lo pongo a veces, de, bueno, en la caja de ahorro. Ahorró en enero, no, eso ya está a tiempo pasado el ahorro. Si pudiera hacerlo, ¿de qué forma lo haría? Ficaría eh, más en, la, en el asunto comestible, más que nada trataría de buscar lo más económico para alimentar a los chicos y la familia. Pero igual está difícil. Para nada. Yo creo que la inflación cada día nos permite cada vez menos avanzar en, en todo. Si pudiese ahorrar, ¿cuál sería la manera o la forma en la cual lo haría? De ahorrar. Hoy en día es una adivinanza. El proceso inflacionario en este país es muy, muy, muy pronunciado. Entonces se hace muy difícil este, ajustarse a presupuesto porque las cosas se modifican tan rápidamente que a veces se le va el presupuesto y bueno, este enero eh, los fines de diciembre más enero son meses complicados, por eso. Si pudiese ahorrar, ¿qué sistema utilizaría para hacerlo? Eh, buscar alguna forma de una moneda fuerte que proteja, que proteja sí, las divisas no, no, no. y que proteja el ahorro, ¿no es cierto? Bueno, ahí está entonces la respuesta. Hoy, hoy se van con más respuestas de acá del noticiero, ¿no? Que no solamente quizás en una moneda fuerte, sino que también otras alternativas, asesorándose con gente que obviamente los pueda guiar en el tema de, del proceso y aminorar un poco los miedos, la incertidumbre. Bueno. Elena, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el bueno, arroba, ahí. Bueno, arroba aire estaba también en el, en el, uh -huh. el graf, pero es arroba elena.financiera, porque está bueno que, que empecemos a reeducarnos financieramente, porque en un país como el nuestro está bueno y bienvenido sea. Bueno, gracias, Elena. <risa> gracias a ustedes.